Mateo 6 y 25. Por tanto os digo, no os preocupéis por vuestra vida. qué comeréis o qué beberéis. No hay necesidad de preocuparse. Cuando te preocupas empeoras tu situación. En cambio, oren y ejerzan la fe. Dios envió a su único Hijo a morir por ti. Cree y acepta a Jesús en tu corazón si no lo has hecho. Deja que Dios sea tu todo antes de que sea demasiado tarde. Dios te ama mucho. Haga clic en el enlace de descripción para ver los versos completos sobre Dios siendo su fuente y porque nunca deberías hacerte enfermo por la preocupación. Gracias por mirar y por suscribirte.